Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que muy bien. Tenemos en medio de todo lo malo que, que puede ser toda la escalada violenta que ha habido contra el pueblo de Dios de Israel. Tras la escalada de 11 días con Gaza, durante la cual se dispararon más de 4.000 cohetes contra Israel, el Homefront Command realizó varias actualizaciones fáciles de usar en su aplicación móvil. La primera actualización especial es la adición de una configuración de alerta roja para las personas que son sordas y con problemas de audición. Cuando se llega a disparar un cohete hacia Israel, la aplicación Homefront Coman hará sonar una alarma, lo que permite a las personas sordas llegar a sus refugios a tiempo. Sin embargo, hasta ahora las personas sordas y con problemas de audición no tenían la opción de saber cuándo sonaba una sirena de un cohete. La nueva configuración enviará una alerta por escrito al usuario y será seguida por una vibración de 10 segundos en lugar de una alarma. Esto es importante, ya que en el caso de las escaladas más recientes, a veces se lanzaron cientos de cohetes hacia las comunidades fronterizas de Gaza al día. Además de emitir alertas en caso de sirenas de cohetes, la aplicación Front Command también proporciona advertencias para otras emergencias en caso de que ocurran incluidos incendios, terremotos y tsunamis. La aplicación también proporciona instrucciones sobre qué hacer en estos eventos, lo que le permite que las personas se mantengan lo más tranquilas posible y preparadas para cualquier eventualidad. La aplicación Home Front Command está disponible para descargar en las tiendas de, la, de las aplicaciones de, de Apple y de Google. Entonces, como les decía amigos, en medio de todo lo malo que pueden ser estos combates, por lo menos esta, esta modificación que se le va a realizar a la aplicación va a ayudar a guardar vidas de personas que sean sordas o que tengan problemas auditivos. Esto pues, realmente es una buena noticia para las personas con discapacidad auditiva. Y bien mis amigos, hasta aquí la emisión del día de hoy, seguiremos informando todos los últimos sucesos y acontecimientos noticiosos de Israel, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y el mundo. Hasta una próxima emisión, Dios los bendiga.